Salam aleikum, Salam aleikum Rebel song, Salam aleikum. Hola compañeros soy Yasin y soy cantante y productor de diferentes proyectos Anteriormente fui cantante de Chet Balowski, Nur y actualmente estoy con mi proyecto personal que se llama Yasin and the Oriental Groove También colaboro con otro proyecto que se llama Transadélica y ahí participo con un artista que seguro que conocéis eh, se llama Amparo Sánchez, de ex cantante de Amparanoia. Os saludo desde Cataluña, Barcelona y desde aquí quiero felicitar a la gente de Rebel Sound por hacer posible que muchos de vosotros Podéis conocer a bandas, a formaciones como, como la mía y también felicitarles por cumplir estos cinco años. Espero que cumpláis muchos más. Eh, Salam hermanos y nos vemos pronto. Salud.